Bueno, eh, nosotros estamos planteando desde Izquierda Unida, estamos planteando hacer una auditoría eh, de lo que es la deuda. ¿no? Eh, hay que saber cuál es la parte que corresponde a un endeudamiento lógico por parte del Estado para cubrir los servicios eh, de carácter público, protección social y otros elementos, pero hay que saber qué parte de la deuda es ilegítima. Y por tanto, lo que estamos pidiendo es que se haga esa auditoría eh, para saber qué correspondería. Eh, los intereses que está generando esta deuda ilegítima son altísimos y están llevando, a, eh, junto con otros elementos, a que tenga graves problemas económicos y una cantidad de dinero que se tiene que aportar para el pago de los intereses que resta del resto de servicios de políticas públicas que tendrían que hacerse desde luego mucho más interesantes. Por tanto, en primer lugar, es auditoría. Y luego tiene que ir acompañada de una política económica completamente distinta, con una propuesta fiscal completamente diferente a la que tenemos, con una lucha decidida eh, contra el fraude, contra los paraísos fiscales, eh, con otro, una, una fiscalidad justa, eh, progresiva, ¿no? como la fiscalidad que tenemos actualmente y tendríamos que avanzar en la armonización de una fiscalidad europea eh, para evitar también elementos de competencia, competitividad entre los diferentes países. Una fiscalidad también y una economía que nos permita avanzar en crecimiento y tener recursos suficientes para pensar en las personas. Y poner el dinero en beneficio de las personas con políticas pensadas en las personas y no en beneficio de los bancos, de los grandes oligopolios y de eh, sectores económicos eh, que, bueno, que son los que están teniendo eh, todas las políticas a su alcance y todas las medidas a su alcance, olvidándonos lamentablemente de las personas y especialmente de las personas más vulnerables.